ese cambio que cae hasta en los ridículos. Me voy a referir nada más, nada más y nada menos que a Roberto Cavada. No por lo que él hizo, sino porque se ha, eh, ha hecho que se reproduzca. Y además me hace pensar hacia atrás sobre por qué no se cuestionó cuando eh, diputados, senadores, sin abolengo, sin padres eh, millonarios, sin padres con nombre, adquirían McLaren, adquirían eh, Porsche, adquirían Rolls-Royce, que hay muchos, muchos con Rolls-Royce, tú lo sabes, eh, Benkley, y este señor hace el ridículo, y veo que otros periodistas hasta aquí regionales se hacen eco de eso, critican o le preguntan a nada más y nada menos que el Luis Abinader, Corona, que dónde sacó uh, uh, ese carro? Primero un carro que no cuesta ni la mitad de lo, de lo, que, yo he, de lo que yo he mencionado y, la, y él sabe el listado de lo que tienen esos carros y hasta yo creo él tiene uno. Y una respuesta muy buena que le dio eh, la primera dama cuando le dijo quien debería de, de cuestionar es lo que tú tienes ahora, que llegaste a los otros días a este país con una mano atrás y otra lado. Entonces, cuando te hace periodismo de ese tipo, es para que le saquen lo suyo también. Fue una buena respuesta, pero yo me pregunto, ¿por qué no se alarmaron anteriormente en estos ocho años y no estoy defendiendo la adquisición de ese carro? Lo primero, ese carro no es el más caro del mundo, es lo primero. Ni, ni la mitad de los de, lo que, de los carros que he mencionado, ni la mitad cuesta. Pero cuestionarle a Luis Abinader, no como presidente, que compró un carro de ese tipo, es caer en el ridículo. Porque usted sabe el abolengo que tiene Luis Abinader. Usted sabe sus negocios. Usted sabe de dónde viene Luis Abinader. O sea, eh, eh, cae dentro de, una, de, dentro de una cosa que, que honestamente... Eh, no sé cómo explicar o es que hemos caído ya en la misma forma eh, o es que es parte del, del mismo del mismo conglomerado y la misma burbuja del API y de, y de Mozart o sea él se quiere, él quiere competir con el Mozart y con, y con el API en ese, en ese sentido pero da pena como periodista de alto nivel que ya estaba periodista que llegó señores estamos no estamos hablando de un de un, de un, eh, de un disparatoso no estamos hablando de Roberto Cavada oye el tipo que llegó al más alto nivel del periodismo dominicano entonces tú me vienes, ahí prácticamente no solamente el refajo, se le vieron los panties de bolita a, a, a Roberto Cavada, o sea no entiendo cómo se hacen eco de una información así, tan ridícula, como cuestionar la compra de un vehículo al señor Isabel Nader. El, la, la, lo, que él, lo que él trató de, de, de hacer relieve, y yo, yo creo que ahí me voy a ir, pero lo voy a defender un poquito. Es porque vimos que había una comisión de la, de la Tesla en el país, que vino a la toma de posición. Ellos quieren afianzarse en el mercado y cómo y cómo ellos se afianzan en el mercado, cómo lo hacen que todas las empresas no sé si fue regalado, no sé pues, si fue comprado. Pero usted no se ha puesto a pensar, señor Cavada, todas esas chipetas de lujo que hay que compraron todos los funcionarios del país en el país, que, que llenaron como cinco o seis estacionamientos nada más, Jeepeta de lujos más cara que ese vehículo nadie dijo nada y la, y la cambiaban cada dos años nadie dijo nada, durante ocho años dieciséis años, y ante, años anteriores todos los gobiernos han hecho eso nadie dijo nada entonces ustedes se ponen en la ridiculez en la ridiculez de criticar que un hombre, no estoy hablando del el, el, el presidente que tiene tres días en, la, en, la, en, en el palacio, no. Luis Abinader Corona, no es, Luis, no, es, no es no es Roberto Cavada que vino con una mano atrás y otra adelante aquí. ¿Qué usted está diciendo? Es un tipo que tiene una historia económica ahí que está sin problema y no ha sido funcionario nunca. Dígame, o fue funcionario. Fue diputado, fue senador, como usted lo está viendo ahora, que senadores senadores y diputados con Matt Laren, con Roll Roy, con Benkley, señor, señor Cavada, son más caros su vehículos. Y la chipetas que, que compraban cada dos años los funcionarios del Estado son más caras. ¿Con qué no se cuestionó eso en su momento? Da, se bueno. correctamente cayó en el ridículo o en la farandulería del Moza la Para y el Lápiz. Lo que pasa, bien, lo que pasa es, Serio, que de alguna manera tienes que llamar la atención, tú sabes, y creo que esa fue, la, bueno, la peor forma de llamar la atención es esa que tú acabas de señalar. Mira, Sergio, nosotros no tenemos la menor duda de que las expectativas que ha creado Luis Abinader y el PRM en este periodo de gobierno que le va a corresponder conducir los destinos de este país tienen todas las mejores intenciones, pero hay cosas. Hay cosas que, que no sé si será muy temprano para comentar y analizar, pero yo creo que sí. Y es el caso, por ejemplo, tres diputados, tres diputados actuales dejan la Cámara de Diputados, dejan el Congreso para irse al tren muy gubernamental. Muy. Mi pregunta es, mi pregunta es, ¿qué tanta capacidad... ¿qué tan buenos técnicos son esos tres diputados en el área que van a ser nombrados para hacer un trabajo del cual nosotros no dudamos que tiene la intención Luisa Binader de que se haga? Entonces yo me pregunto y quisiera que alguien me dijera ¿cuál es la necesidad cuando estamos augurando que este pueda ser un gobierno que trabaje con, con transparencia que de hecho ha dado todas las señales de que pueda lograrse de una vez y por todas en este país que se pueda hacer un gobierno con el mínimo de condición y que se pueda conseguir que sean eh, castigados eh, las personas que han intentado, otros que lo han logrado, llevarse la mitad de los recursos que tiene este país, que son muchos, que si todavía funcionamos, estamos como país, es porque esto es un país rico como dijo alguien hace un tiempo, pobremente administrado. Entonces la pregunta mía es, y voy a poner un ejemplo, de los diputados están Josefina Castillo, actual diputada, el nuestro, el Medo Cava Romano, que va a otra, una dependencia del Estado y va a dejar la Cámara de diputados Me gustaría saber si la capacidad de Josefina Castillo, de Olmedo Cava y del otro diputado, que no recuerdo el nombre, que dejan la Cámara de Diputados para irse al tren gubernamental a ocupar un puesto importante en la estructura del gobierno que ha estado elaborando Luis Abinader Son técnicos desconocidos, y debo admitirlo con toda humildad, que desconocía la capacidad eh, técnica o profesional para ellos ir, dejar la Cámara de Diputados e irse a una dirección o a un ministerio a, a, a trabajar. Entonces, yo creo que te, hay que dar desde temprana eh, a temprana eh, eh, eh, pisos de que realmente se quiera hacer un labor eh, decente y que donde esté ausente la corrupción. Reitero, no dudo de la capacidad que puedan tener estos tres diputados que dejan la Cámara de Diputados, ¿verdad? Un puesto sumamente importante. Elegido. Toman decisiones elegidos por el pueblo. Que no puede ser cancelado. Son capaces, porque te voy a decir algo, serio estoy convencido y seguro que esa no ha sido una decisión del presidente actual, Luis Abinader, de que llamarlo a dejar, abandonar la Cámara de Diputados para irse a formar parte de, de un puesto del gobierno. asumo que son decisiones que ellos ya tenían tomadas si llegamos al gobierno, antes de la elección, a dejar la Cámara, claro, para ir a ocupar un puesto. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que se quiere con eso? En el caso, por ejemplo, que como de un pedocada romano, Sergio, eh, no, no, no, tiene no una tiene trayectoria, eh, ¿verdad?, eh, se puede decir decente dentro de la política, nunca lo no ha oído involucrado en actos de escándalo, nada de eso. Entonces, dejar la Cámara de Diputados para irse, por ejemplo, en este caso al INSI, Josefina Castillo, que deja la Cámara de Diputados para irse y a ocupar. Es verdad un... lo que tú dices, porque no sabemos qué tipo de técnicismo pues, tiene que son el, especializados sí, en me eso. Me gustaría, yo desconozco, debo admitir que desconozco cuáles son sus condiciones profesionales, de manera que, por ejemplo, Olmedo pueda hacer una mejor labor en el INSI que en la Cámara de Diputados. Josefina. Castillo eh, pueda hacer la mejor labor donde va, eh, ahora no recuerdo dónde que va, por dejar la Cámara de Diputados y el otro diputado. Entonces hay que dar temprano señales de que realmente se quieren hacer las cosas eh, bien hechas. Y reitero no dudamos bajo ninguna circunstancia la buena intención de hecho esas son las la, la, las expectativas que se han creado y muestra de eso es eh, la estructura que ha hecho de las personas que ha elegido para que la acompañen en estos, vamos a decir, cuatro años en el inicio de este gobierno. Son, son buenas las expectativas la esperanza, porque de hecho yo decía ayer lunes que ya el país respiraba aire de esperanza precisamente ya con la instalación de este nuevo gobierno. Pues yo creo que al final realmente eh, eh, se pueda cumplir por lo menos mínimamente con las expectativas que se han creado. Esa partecita me gustaría que me lo explicara y ojalá tener nosotros, ¿verdad?, en, en los próximos días eh, un dirigente, ¿verdad?, del PRM para que nos, nos aclare si